Bueno, vengo un poquito de extraterrestre, ¿eh? porque realmente estoy en no estoy en el sector público, estoy en el sector privado. Somos un centro que atendemos a muchísimos niños, tanto en diagnóstico como en intervención. Y y me encanta que me hayas dado la oportunidad de estar aquí y poder compartir con vosotros pues, un un, nuestras inquietudes también ¿no? y, y, y la visión que tenemos, que, que es particular, pero que también creo que es importante. ¿no? Eh, voy a meterme un poquito más todavía en, en la realidad de las familias y de los niños. Y me siento fatal, estoy aquí estirada porque son muy enanos. Y estoy con la espalda, ¿me oís? Bueno, me voy a meter un poquito más. Todavía más cerca de las familias y de los chavales, de los, de los niños con trastornos de espectro autista. De lo importante y lo necesario que es la detección precoz. Y yo sí que tengo una visión un poquito más optimista todavía porque en los últimos cinco años la cosa está cambiando significativamente. Ya nos llegan a, a, al servicio de diagnósticos enanos con 18 meses. Está cambiando, la cosa está cambiando. Es un proceso lento, nos gustaría que llegasen muchos más. Pero la cosa está cambiando. Cuando nació mi hija hace siete años y medio, su pediatra no sabía que era Lemechatka. Se lo llevé yo debajo del brazo y le dije, pues mira, esto se aplica así, mira. eh. Y ahora ya, sí, ahora lo tienen. Ahora tienen, tienen recursos para detectar, para dar la voz de alarma y todavía más. Existe el programa Mitea, ya existe la línea, ya está abierto el camino que pueden seguir de manera directa. Falta tiempo para que esto sea eficaz, pero ya es una realidad en nuestra comunidad. Y eso es lo importante. Y tiene que ser con el esfuerzo de todos. No somos muchos, pero nos necesitamos todos, ¿eh? Las familias siguen siendo los primeros en detectar y se les escucha poco todavía, se les escucha muy poco todavía. Te llegan eh, eh, a veces simplemente diciendo, es que no sé cómo explicarte lo que ocurre. Es que es una sensación, es un sentimiento. Es que es que mi hijo me transmite que, esto, que, estoy, que estoy lejos, que no estamos cerca. Y depende de con quién hablen o la suerte que tengan... ¿Llegan antes o después al diagnóstico? Pero hay que escuchar a las familias. Hay que escuchar, tienen que estar informadas también, tienen que haber esos folletos que ya están, que se están repartiendo, tienen que estar en salas de espera y tienen que estar leyendo. Tienen que saber que esto existe. Y cómo llegar a conseguir un diagnóstico más tempranamente. Pero hay que escucharles. Luego los docentes, es otro grupo sobre el que hay que trabajar. La ponencia de, de, de mi compañera de antes va directa respecto a la salud, atención primaria, etcétera. La parte, educativa. la parte educativa. Existe un equipo importantísimo en la Comunidad de Madrid, el equipo de alteraciones graves del desarrollo. La formación de los docentes es muy importante, pero se nos escapa un, un, un pequeño agujero, que no, lo es, que, que no es tan pequeño, y son las escuelas infantiles privadas. Porque muchísimos niños en la Comunidad de Madrid están escolarizados en escuelas infantiles privadas. Y estas se nos pueden, es, se nos pueden eh, escapar de esa detección, pre, de esa detección temprana. Pero con las guías que ya existen, con la, con, la, con, la, con la difusión que se está haciendo, cada vez los profesionales están muchísimo más, por lo menos, con la voz de alerta ya. Y los pediatras, que también es una línea que ya se está cubriendo. Es decir, en los próximos años, desde que salió el informe y el estudio que se hizo desde el GTA a hoy, yo creo que ya cambiarían las cifras. Ya están cambiando las cifras de detección precoz en la Comunidad de Madrid. Cuando un padre sabe que algo ocurre, <coughs> comienza la búsqueda y los caminos, no voy a detenerme mucho porque simplemente con estas imágenes que quería reflejar un poquito de que realmente pueden ser las vivencias y los recorridos y las realidades de las familias. Puede ser así, de entroncado, el primero ya. Tocan todos los palos, todos, este me ha nombrado, este conocido, de este otro, a millones de sitios a la misma vez, incluso recibiendo diagnósticos distintos por todas partes. Pueden ir en una dirección, lo que pasa que el camino es tortuoso y tarda muchísimo. Pueden ir ya en una dirección fija, pero todavía algo lento. Pero ya estamos de verdad, que, sí, que yo siento, desde el servicio que tenemos, desde estar ahí con las familias y con los chavales, que esto ya es una realidad. Y a mi es una realidad. Y ya, cada vez se llega más directo. El camino sigue siendo sombrío, pero se llega cada vez más directo. Y esto es muy importante. No voy a hablar del diagnóstico, va a hablar eh, mal aparellada después del descanso, pero. Un buen diagnóstico no quería perder la oportunidad de decir que no es solo una etiqueta, se puede tener mucha intuición y se puede haber dado en el clavo, pero un diagnóstico es mucho más y debe ser mucho más y debe, ser, y debe suponer un seguimiento de ese niño. Pero un diagnóstico debe ofrecernos respuestas médicas porque suele haber comorbilidad asociada, tiene trastornos de sueño, trastornos de la alimentación, trastornos digestivos. Tiene que haber medidas mmm, educativas, una respuesta educativa, y para eso están los centros de atención temprana, los EOEs, el equipo de tercero del desarrollo, porque hay en la Comunidad de Madrid un abanico de posibilidades muy significativo respecto a, la, a las respuestas educativas. Y cada niño puede tener una o puede ser la más adecuada en un momento determinado, pero eso también va a cambiar. Pero hay que, es decir, que también va a necesitar una respuesta educativa significativa, un desarrollo personal que debemos garantizar con apoyos de calidad en todas las áreas de su desarrollo. Comunicación, relaciones sociales, yo lo ha dicho también eh, la compañera de, de antes, eh, en todos los aspectos de su vida. Y apoyo a las familias. Porque, de verdad, que el desarrollo de los niños, el pronóstico, el futuro que los niños contea se, se va a garantizar haciendo una difusión de recursos y... ...atendiéndole desde que se levanta hasta que se acuesta... ...en todo momento... ...se me está sacando la boca... ...y un buen diagnóstico debe orientar sobre los recursos disponibles... ...en todos los aspectos... ...gracias a Dios, que también me siento muy, muy satisfecha de esto... ...porque también lo estamos viviendo a diario... ...ya el llamar por teléfono... El, el llamar, intercambiar, ah, pues es el pediatra del hospital del 12 de octubre, eh, es el psiquiatra de la unidad de eh, Leticia Boada del programa MITEA. Eso, eso es lo que hay que hacer entre los profesionales. Tenemos que intercambiar y dar a las familias todos los recursos que existen disponibles. Unas llegarán a unos y otros a otros, pero tienen que saber todo lo que existe en la Comunidad de Madrid, porque tenemos muchos recursos y de calidad. Estamos hablando de detección temprana, entonces eh, sobre todo vamos a destacar esos equipos de atención temprana que la formación cada vez, cada vez también es de mayor calidad, no tienen por qué emitir un diagnóstico clínico, una etiqueta clínica, pero si sí hacen una descripción pormenorizada de las características del niño en todas las áreas del desarrollo, cada vez son de mejor calidad, se detectan necesidades mucho antes y de mejor calidad y por supuesto el equipo de alteraciones específicas. Hay una demanda extensísima, estamos todos los servicios saturados, públicos, privados, estamos saturados, esa es la realidad. Por eso, por eso, también es tan importante que nos coordinemos. Y yo lo que recomiendo a todas las familias y a los que nos dedicamos, los que estamos ahí sobre todo en la detección, en los primeros momentos, eh, es que las familias, las familias pueden usar todos los recursos disponibles a su alcance, comenzando por atención temprana, en cuanto ya tienen un diagnóstico, en cuanto ya, y ya antes de tener el diagnóstico, en cuanto se detectan necesidades en las áreas en las que hemos descrito. Ya hay que moverse, ya hay que, empezar a, a, a, ya hay que comenzar con la acción, a encontrar el mejor tratamiento y los mejores eh, sitios para, para, para que su hijo se pueda desarrollar con, con, con, con, la, con la mayor calidad posible, para mejorar su calidad de vida futura. Eh, a los centros de, de atención temprana para recibir estimulación, psicomotricidad, logopedia los servicios que existan hay que utilizarlos los servicios especializados en trastornos del espectro autista las asociaciones todos, todos, todos los recursos tienen que estar al alcance de las familias todavía acercándome un poquito más para exigir sobre todo porque ya no es donde acaben que a mí que que, que dónde dónde acaben en cuanto a intervención o dónde empiecen porque es, un, es es el inicio de, una, de un largo recorrido no es el sitio sino lo que tienen que tener la calidad que deben recibir en todos los aspectos para poder ser, desarrollar lo mejor posible necesitan intensividad intensividad no estamos hablando solo de modelos de intervención que ya existen 40 horas de estimulación sacamos del le sacamos del colegio no no no no no, no no nos volvamos locos. Calidad sí, intensividad también, desde que se levanta hasta que se acuesta. Eso se consigue con la coordinación, con la formación y la información de las familias, con un centro educativo adecuado, con unos procesos de estimulación, eh, eh, aparte del contexto educativo, con un ocio normalizado, con... es decir, con una cantidad de recursos donde el niño tenga todo lo que necesita en esos entornos. Es decir, vamos a ir donde él tiene que estar y esos apoyos deben de ser de calidad. Y da igual dónde acabe, en atención temprana, en un centro específico, en un centro eh, en, en un centro preferente para niños con TGD, en, en, en centros privados como el nuestro, en intervención, en ocio en asociaciones, da igual, pero que la, que la calidad de la intervención sea la que realmente debe ser. Que ya sabemos mucho de eso, sabemos lo que no funciona y también vamos sabiendo lo que realmente funciona y lo que es perjudicial incluso, que eso es lo más importante que debemos dominar necesita coordinación entre los profesionales y esas llamadas de teléfono no nos cuestan y reuniones a lo mejor cuestan más pero esas llamadas no cuestan para coordinarnos ya no en cuanto a la etiqueta que ni que sino a las necesidades de cada niño y de cada familia familia formada e informada que de esto tenemos que aprender mucho los profesionales muchísimo, es importante que las familias sepan lo que necesitan sus hijos, que no nos den miedo tienen que estar informados tienen que leer tienen que exigir, como ya hacen y como eh, hace que las cosas que, que, que fluyan y que, y que crezcamos todos y que exijan a los profesionales también. Y, eh, y apoyos de calidad, de calidad en todos los contextos donde se desenvuelve, cole, casa, etc. Todavía más. Esto, esto ya tiene que sonar y tiene que estar en todas partes. Los niños con autismo, los niños con trastornos del espectro autista necesitan en su intervención para su crecimiento y desarrollo personal. Unos mínimos que nos tienen que empezar a sonar a todos, y muchos, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero tienen que tener programas individualizados de intervención. Los padres deben exigir y los profesionales debemos comprometernos con la enseñanza y con el desarrollo personal de los niños. Tenemos que tener eh, programas de intervención serios, significativos, con objetivos, con objetivos a cumplir a tal, algo, a tal plazo, con evaluaciones periódicas, si no los he conseguido vuelvo para atrás y si no añado otros nuevos y este ya se ha superado. Debemos sistematizar nuestra enseñanza. Eso les hace crecer claramente y, y, y ofrecemos una calidad de intervención muy significativa. No vale eso de, no, no, está mejor, no, está mucho más tranquilo todo tan etéreo, no, no. Necesitan eh, uso de sistemas alternativos aumentativos de comunicador. Todos los, pues, los convenios que están apareciendo con ORAN, la posibilidad que tenemos de trabajar todos conjuntamente, comunicadores, sistemas de habla asignada, eh, por intercambio de imágenes, necesitan desde el inicio sistemas alternativos aumentativos de comunicación que les posibiliten el acceso eh, al lenguaje y en su lugar, si no llegan a adquirir lenguaje, que también estoy convencida de que... Es, necesitamos muchas investigaciones, pero esto también está cambiando. Cada vez, cada vez eh, eh, resulta, con la, con la intervención temprana y, y con la calidad, eh, los chavales se avanzan mucho más significativamente en este área, en el área del lenguaje sobre todo, y de la comunicación. Métodos de estructuración ambiental y temporal. Método Teach. Muchas gracias. Para el cole, con tareas, adaptación de materiales, para agendas, para enterarse de lo que va a ocurrir, de cómo de, en cada momento de su vida, etcétera. Agendas portátiles, que también les informen. Métodos basados en, en, en, en métodos y programas de enseñanza que ya sabemos que funcionan. Que están basados en evidencias, como son el modelo de, de intervención, eh, intervención comunicativa sobre los problemas de conducta, short eh, time, pues todo eso... Los profesionales tenemos la obligación de dominar. Las familias tienen y van a saber y van a acceder a esa información. De esta diapositiva solo decir, porque como hablo tanto ya lo he dicho, entonces solo decir y remarcar la frase que he puesto en rojo. La información no es para patrimonio del profesional, es del niño y de las familias. Y esa es la obligación que tenemos los profesionales. Tenemos la obligación de coordinarnos para poder funcionar adecuadamente y dar servicios de calidad. Para las familias... Formación, información y asesoramiento, formación en varios aspectos, en jornadas como estas, en escuelas de padres de manera específica, eh, programas específicos que ya van existiendo pero que son muy limitados todavía, porque como el programa HANEN, como nosotros todavía no tenemos nada, esto viene de fuera, los americanos son de mucho marketing, solo hay dos personas tituladas que lo pueden hacer en España, pero esto, estas cosas ya hay que, eh, hay que hacerlas con muchísima mayor eh, fluidez. Información y asesoramiento, información con campañas como esta, con todo lo que se está haciendo, pero con más. A mí me preocupa enormemente cuando hablamos de los adultos la medicación. Las medicaciones a los que son adultos de ahora ha sido una locura, es una, yo me atrevería a decir, aberración. Y, pero ya sabemos también mucho, pues estos papás ahora, y, y para todos los profesionales, para ya es una página donde todos los profesionales están, están acumulando la información que existe, las investigaciones que existen en niños, porque... porque Muchas medicaciones, la mayoría de las medicaciones no son eficaces, otras sí, hay que tener mucho cuidado con la administración de las medicaciones y parece que venía asociado y que todavía está muy generalizado, trastorno espectro autista, medicación, parece que viene directamente asociado y allí nadie controla con registros las repercusiones reales que tiene sobre el niño, eh, ni siquiera con analíticas de control sistemático, análisis de efecto no, es decir, pues ya existen todas estas cosas, hasta eso podemos tener control ya eh, información. Los profesionales tenemos la obligación de ser flexibles, de adaptarnos a cada niño, a cada familia, a poder intercambiar información entre nosotros y a trabajar en equipo. Ser creativos, garantizar la sistematicidad y el trabajo que realizamos, y estar en formación continuada. Gracias a Dios, eso es una de las cosas que tiene nuestra profesión. Que tenemos que estar constantemente formándonos y aprendiendo de lo que ya existe, de lo que funciona, de lo que no funciona, en todos los aspectos del desarrollo de, de las personas con TEA. Y los papás deben exigir a los profesionales. Nada, un poquito de unas cuantas... Cosas que creo que pueden ayudar al principio en la, detección, en la detección temprana y en los primeros pasos que hay que seguir y, y, y hay, mucho más, hay mucho más, pero, pero me parecían importantes de reflejar. Y nada más. Creo que me